Buenas tardes, un día más con todos ustedes, muchas gracias por venir, eh, les damos la bienvenida, así como también saludamos a nuestros amigos y seguidores que tenemos en YouTube y que nos van a ver en directo, decirles a ellos especialmente que hoy se va a hacer la emisión de una manera diferente a las anteriores, porque hemos tenido unos problemas técnicos, no obstante, eh, se va a emitir en directo y posteriormente, dos o tres días después, se colgará en, en YouTube, como siempre, con los arreglos y con las con los pormenores que, que sean necesarios. Pero, eh, vamos a empezar. A todos aquellos que puedan venir por primera vez, veo unas caras nuevas, decirles que hacemos una exposición. Queremos que sea breve, sencilla, básica, mmm, con claridad. Y después hacemos un coloquio. ¿Mm? Se dejarán muchas cosas en el tintero, porque el tema es muy extenso. Es un tema muy amplio, hay algunos aspectos de este tema en relación con el libro de Obedrío que en un principio son difíciles de comprender para algunas personas, no obstante, poquito a poco, conforme vamos adquiriendo el conocimiento espiritual, vamos reflexionando, vamos analizando, pues esas lagunas que, puedo, que podemos tener, esas dudas, con el tiempo se van, se van asimilando y van desapareciendo. Entonces, lo primero que quiero transmitirles es... ...una idea muy clara... ...nosotros... ...somos un proyecto de vida... ...en sí mismo... ...somos una conciencia... ...espiritual... ...en proceso de crecimiento... ...la única fatalidad que tenemos como seres espirituales es que... ...llegaremos a alcanzar la perfección... ...la sabiduría... ...el amor... ...la voluntad... ...todas las cualidades que hemos heredado como hijos de Dios porque... Estamos hechos a imagen y semejanza, y semejanza suya. Esta es la única fatalidad que tenemos. ¿De acuerdo? Dios nos crea, nos pone en un camino, ese camino es como si fuera una carrera de cientos de kilómetros, esa carrera tiene sus obstáculos, tiene sus pruebas, tiene sus dificultades, pero el Espíritu, con su fuerza de voluntad, con su comprensión con sus deseos de progreso y de evolución, va superando todas esas dificultades. Porque el espíritu, a lo largo de su carrera, de su evolución, adquiere unas cualidades, adquiere unos valores, asume unos compromisos, y todo eso, con la ayuda de Dios y con la fuerza de voluntad, con la buena voluntad, nos hace que alcancemos el fin. Unos llegarán antes, otros llegarán después, pero todos, sin ninguna duda, llegaremos al final de ese camino, llegaremos a esa meta engrandecidos dotados de unos valores y con, una, y con una grandeza que ahora simplemente está en potencia en cada uno de nosotros entonces quiero transmitirles esta idea porque cuando se empieza a conocer eh, la vida espiritual y los conocimientos espirituales eh, veo que muchas personas dicen bueno y, y, y mi espíritu cuando muere a dónde va es decir, eh, no terminamos de, adquirir, de comprender el concepto de espíritu. Es como si nosotros fuéramos una cosa y nuestro espíritu fuera otra. No, es lo contrario. Nosotros somos una entidad espiritual, somos una conciencia espiritual. En este momento estamos encarnados en un cuerpo físico, como seres humanos. Estamos en la tierra, en una materia. Pero somos una entidad espiritual. ¿Qué pasa? Que nos identificamos tanto con nuestro cuerpo físico que parece que el espíritu sea una cosa, una cosa ajena a nosotros. No, no, no, somos nosotros. La vida del espíritu es una sola, una sola. Unas veces está encarnado en la materia y otras veces está fuera de la materia desencarnado en su medio natural, que es el mundo espiritual. Estamos mucho más tiempo... En el espacio, en el plano espiritual, que encarnados, encarnados una vida puede ser de 20 años, de 40, de 60, de 100, de 120 a lo sumo, retornamos a la parte espiritual donde analizamos nuestros hechos, todas las circunstancias, las experiencias, cómo, cómo hemos actuado y nos proponemos tener una nueva vida para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Pero debemos de comprender eso. Nosotros somos el espíritu somos nosotros, no es una cosa ajena, una cosa que nos acompaña, somos el ser espiritual, nosotros. Por lo tanto, somos el resultado, ahora, somos el resultado de todo lo que hemos adquirido en el pasado y aún en el presente. Muchas circunstancias que vivimos en el presente, según cómo nos comportamos, según nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, según el esfuerzo que hacemos, ya empezamos en esta vida a sufrir las consecuencias y los efectos de las causas que hacemos, pero somos herederos de un pasado. El pasado nos acompaña porque son causas que hemos promovido, las cuales determinan que ahora lleguemos aquí en estas circunstancias, cada uno de nosotros diferentes, los unos de los otros, con unos valores, con unas circunstancias, con unas pruebas, con unas experiencias, etcétera. Entonces esto Debemos de tenerlo muy claro, somos una entidad espiritual. Estamos aquí para progresar. El objeto de la vida es el progreso, de la vida del espíritu, no solamente aquí ahora en la Tierra, sino siempre. Hasta que alcancemos esa meta, lleguemos a unos niveles que ahora ni siquiera podemos soñar, no podemos comprender, apenas podemos activar un poquito, ¿eh? pero nuestra meta y nuestro propósito debe ser el progreso. Para eso, como digo... Dios ha creado unas leyes, unas leyes universales que rigen la vida de todos los espíritus. En este planeta y en el resto, porque hay millones de planetas además de lo nuestro. No somos los únicos, no somos el único planeta con vida, somos un, uno de tantos. Entonces, para que podamos conseguir alcanzar esa perfección, ese objetivo, llegar a esa meta... Dios ha puesto a nuestro alcance unas leyes que rigen nuestro destino y que nos van a ayudar a llegar. Una de ellas, esto es solamente un esbozo, es la ley de evolución. La ley de evolución es esa ley poderosa, esa fuerza que llevamos innata, inn todos, cada uno dentro de nosotros, igual que esa semilla una vez que se planta no tiene otro objeto que crecer, romper la tierra, salir a la luz, buscar el sol... Apenas que se la cultive, que se la riegue, que se la abone, esa semilla va a florecer, se va a convertir en un algo gigantesco. Tiene, tenemos dentro de nosotros esa potencialidad, esa ley de evolución que nos hace que busquemos la felicidad, que busquemos la, la perfección, que añoremos cosas nuevas, que sigamos siempre adelante. Esa es una fuerza que llevamos nosotros internamente, la ley de evolución. También... Tenemos a nuestro favor la ley de reencarnación. Tenemos tantas vidas como necesitemos para llegar a esa meta, alcanzar esa sabiduría, llegar a Dios, ser parte de Él. Dios nos va a dar tantas oportunidades como necesitemos. ¿Cuál es el problema? Que para Dios no existe el tiempo. Para, nos, para nosotros sí que existe el tiempo. Hay espíritus que pueden ser un poquito más perezosos, más cómodos, eh, se dejan llevar por las cosas materiales, por la pereza, por una serie de debilidades, se olvidan un poquito de, de, de sí mismo y les va a costar más llegar. Pero todos, el hombre primitivo de, del ayer será el ángel del mañana. Todos, sin excepción, gracias a la ley de reencarnación, porque en una vida, ¿qué podemos adquirir? ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué podemos alcanzar? Muchos, sí, muchas pocas, pero en lo que, en lo que supone la, la evolución todo lo que llevamos dentro, todo lo que tenemos que aflorar y alcanzar, se consigue muy poquito. En unos cuantos años se alcanza pues eso, podemos alcanzar unos valores, superar unas imperfecciones, adquirir unos conocimientos, pero es una ínfima parte. Entonces, tenemos a nuestro alcance y a nuestro favor la ley de reencarnación, que nos va a dar todas las oportunidades que necesitemos para adquirir esa meta. De después está la ley de causa y efecto, que es la ley que reajusta nuestras acciones. Es la ley que nos va a reportar en cada asistencia aquellas pruebas, aquellas dificultades, aquellas expiaciones. Vamos a recoger, vamos a recoger aquella siembra de lo que hayamos hecho. O sea, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. No obstante... Esto tiene muchas salvedades porque por encima de la ley de causa y efecto está la ley del amor. La ley del amor es la que vela, la que nos protege, la que nos ampara y la que nos da un tiempo extra para que cuando cometemos ciertos errores tengamos capacidad de reacción, tengamos el propósito de corregirnos y antes de que llegue el dolor, antes de que se ejecute esa ley de causa y efecto, dura, la ley es dura, pero es la ley, decían los griegos, siempre tenemos un plazo de tiempo para enmendarnos, corregirnos, darnos cuenta y no, no tener por qué padecer, sentir el dolor tan fuerte y tan crudo. Entonces, digamos que estas son las principales leyes que es muy conveniente que tengamos claro, que estudiemos, que analicemos y que reflexionemos. Ley de evolución, que nos da la fuerza, nos da la potencia nos anima, nos impele, hay una fuerza especial que siempre nos ayuda a caminar la ley de reencarnación tantas oportunidades tantas oportunidades como necesitemos la ley de causa y efecto que nos va a reajustar que buscará el equilibrio que notará en cada vida aquellas dificultades o aquellos dones, aquellas ventajas el que haya hecho bien, recogerá bien no es casualidad o sea, Dios es soberanamente justo y bueno esta es una idea en la que nos, tenemos que nos tenemos que detener. Dios no concede privilegios a nadie, no tiene favoritismos, no da concesiones, no ama a unos más que a otros. Es soberanamente justo y bueno. Todo lo, lo que nos acontece en la vida es por dos razones, o bien, porque lo merecemos, porque lo necesitamos, porque nos hace falta tener una serie de experiencias para despertar, para seguir caminando, o bien porque por nuestra propia voluntad no aceptamos, nos rebelamos y entonces tiene que venir ese correctivo por medio de la ley de caso y efecto para hacernos comprender que hay algo muy especial, algo muy por encima de nosotros y rompamos ese hielo que nos impide el progreso. Pero Dios es soberano, es siempre ...es un ser soberanamente justo y bueno... ...siempre quiere nuestro bien... ...de acuerdo... ...no hay nada en nuestra vida que no tenga un porqué... ...todo tiene una explicación... ...todo tiene una razón de ser... ...todo tiene una lógica y un porqué... ...lo que ocurre es que nosotros... ...en muchas ocasiones no lo comprendemos... ...y menos sumidos en la materia como estamos... ...con la envoltura corporal que... ...con la pérdida del pasado... ...con el olvido del pasado y con una serie de circunstancias... ...pues, aunque tengamos una, tenemos una intuición... ...tenemos una conciencia, pero al estar en la, al estar en la materia... Es, una, es, una, ...es algo que nos frena, nos quita cierto conocimiento... ...y puede ser una dificultad, ¿vale? Pero no comprender las cosas no quiere, no quiere decir que no tengan... ...su razón de ser, por eso es, es muy conveniente... ...y muy imprescindible tener esa esperanza la fe de que hay un Dios creador, bueno, sabio, justo, bondadoso, que vela por nosotros y que nos pone en el camino aquello que nos tiene que servir de ayuda. Siempre, siempre, no nos pone piedras. Está para ayudarnos, las leyes están para ayudarnos. Muchas veces, hablando de la ley de cosecha y efecto, hemos de comprender que cuando estamos en el espacio y hacemos un repaso de, de las vidas que hemos tenido anteriores, nosotros mismos, por nuestra, por nuestra propia voluntad, sabemos qué es lo que nos interesa, sabemos qué es, qué es lo que queremos, sabemos en qué nos hemos equivocado, y como espíritus libres que somos, nos proponemos tener una nueva existencia con una serie de objetivos, y dentro de esos objetivos pueden, podemos pedir algunas pruebas difíciles, duras, pero que las necesitamos para desarrollar los valores. La voluntad, el espíritu de sacrificio, la renuncia, la caridad, la fuerza de voluntad, la perseverancia, el tesón... Todas estas cosas no salen porque sí, no se desarrollan porque sí. Nadie las consigue porque sí, a nadie le han recalado la fuerza de voluntad, la disciplina, el espíritu de responsabilidad, la bondad el pensar en los demás, todo eso es algo que hemos conseguido por nosotros mismos, no, no se nos regala a nadie, no hay nada, no hay dones, todo se consigue por el esfuerzo, por el compromiso, por el deseo de progreso. Entonces el espíritu cuando está en el espacio y sabe cuál es su meta, sabe cuál es su objetivo, tiene un montón de energía, tiene, anhela progresar, anhela caminar, Quiere mejorarse, quiere quitarse obstáculos, entorpecimientos y ya se empieza a plasmar un programa. Esto, por supuesto, son espíritus que ya tienen un grado de mediana evolución. No todos los espíritus están capacitados, ni están dispuestos, ni tienen esa visión. ¿eh? Cuanto más atrasado está el espíritu, más, digamos, que nos llevan de la mano. Los guías, los espíritus protectores, nos aconsejan, nos asesoran, nos aconsejan, y ellos son los que nos van nos van adoctrinando y nos dicen, bueno, ahora tienes que bajar así, ahora tienes que bajar de la mera, pero cuando ya se llega a tener un nivel mediano de evolución, uno se lo propone con fuerza. Porque cuando el espíritu está libre de la mortura de la materia, está libre del cuerpo físico, tiene mucha más visión de las cosas. Tiene más energía, tiene más ganas. Es un peso menos que tiene, es como el buzo cuando deja la, escaf la, escaf la escafandra, qué bien camina, cuando estamos en el agua a 100 metros de profundidad, una, con un material que nos pesa 200 kilos, pues apenas podemos caminar. Entonces, es, algo, es un símil. El espíritu, cuando está fuera de la materia y tiene ya una edad, una mediana evolución, piensa y se predispone y quiere adelantar y ya empieza a plasmarse y a programar sus existencias. Entonces, no todo lo que nos viene en la vida es como consecuencia de ese determinismo de las causas que hemos provocado, sino que es fruto de nuestro libre albedrío, que ya empieza... ...a funcionar en el espacio. En muchísimas ocasiones... ...el libre albedrío... Eh, ...lo tenemos en la tierra... ...condicionado porque nos hemos propuesto... ...antes de encarnar... ...una serie de actividades... ...yo quiero ser médico... ...quiero hacer el bien... ...quiero ser abogado... ...quiero hacer el magisterio... ...quiero enseñar, quiero educar... ...quiero volcarme... ...entonces eso ya se lo propone uno... ...antes de tomar la materia... ...y ya viene condicionado... ...a realizar aquello... ...luego ya... ...en la tierra en la materia, unos lo consiguen, otros no lo consiguen, depende mucho también de su grado de evolución, que es lo que determina que tomemos unas actitudes y unas acciones u otras. Entonces, hablando de todo esto, no existen ni el castigo, ni las injusticias, sino solo el fruto de las acciones pasadas y las consecuencias de las decisiones que tomamos en muchas ocasiones antes de tomar materia y venir a la Tierra. Pero, gracias a la ley de causa y de efecto, aquellas correcciones que necesitamos, aquellos reajustes, nos van a venir en la vida, en el transcurso de los años, y eh, si tenemos buena voluntad y predisposición, pues no nos rebelaremos, actuaremos correctamente, asumiremos, asumiremos las cosas que nos acontecen y lo haremos dar pasos de gigante. Por lo tanto, <coughs> El libro Albedrío es una cualidad que todos tenemos, somos creados libres, pero por esa misma razón somos responsables. Porque unas personas obran de una manera y otras, otra aquí en la Tierra, pues todos más o menos, tenemos los mismos, los mismos conocimientos, somos espíritus muy similares, hay una, hay una afinidad. Sin embargo, unas personas ante unos hechos obran de una manera y otros obran de otra, en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué es lo que determina que una persona tome un camino u otro? Es el libre albedrío y su fuerza de voluntad, que van de la mano libre albedrío y fuerza de voluntad. No somos autómatas, somos entidades, somos una conciencia y somos individuales, cada uno toma sus decisiones por sí mismo. El empleo no de la fuerza de voluntad marca desde el inicio de nuestra evolución el camino a seguir. Esto es fundamental. La fuerza de voluntad es una cualidad que todos tenemos. Es una cualidad espiritual que Dios nos la ha dado, pero que ocurre muchas veces, la dejamos en el bolsillo. Si empleamos la fuerza de voluntad, el, el espíritu de responsabilidad y con claridad, cuando comprendemos las cosas, nos volcáramos en hacer todo aquello que, nos, que, nos, que, que tenemos que hacer en la vida, vamos, el progreso sería como un rayo. Pero los entorpecimientos, las cosas materiales, los vicios, el qué dirán, los prejuicios, bueno, mañana lo haré, total, ¿para qué? Ahora estoy muy bien aquí, ahora deseo esto, ahora deseo el otro, pues todas esas cositas son las que nos, nos obstaculizan, eh, ciegan nuestra razón, nos entorpecen, y dejamos muchas cosas por hacer, se calcula que ni siquiera el 30% de las cosas que, nos, que firmamos antes de venir a la Tierra, las cumplimos. Venimos con la carpeta cargada, con un montón de compromisos, con un gran programa a realizar, no es tan fácil tener una materia, si estamos ahora mismo en la Tierra 7.000 millones de personas, hay 20.000 millones más de espíritus que podrían estar en nuestro lugar, pero estamos nosotros, nos anda una moto. ...pues no deja la moto abandonada... ...o sea que a veces... ...el hecho de tener una encarnación inclusive... ...cuesta, es difícil... ...entonces nos han dado una oportunidad... ...de oro... ...nos han dado libre albedrío... ...fuerza de voluntad, un programa a realizar... ...tenemos que volcarnos... ...tenemos que tener ilusión... ...entusiasmo, valentía, coraje... ...para hacer todo aquello... ...que la vida nos presenta y nos demanda... ...y si hacemos eso... Cogemos fuerza, la intuición se desarrolla, la fuerza de voluntad se desarrolla, atraemos ayuda espiritual, nuestra conciencia nos va quitando de en medio esos obstáculos, esos entorpecimientos, esas piedras del camino, porque estamos dispuestos a caminar, porque cuando el espíritu quiere progresar no hay nadie, no hay nada ni nadie que lo pare. Somos nosotros, la falta de valores, las imperfecciones la comodidad, especialmente, y la ignorancia. Los grandes melas de la humanidad son la ignorancia y el egoísmo. La ignorancia cómo se quita con el conocimiento espiritual. Pero claro, hay tantas cosas en la vida que yo, yo... Conocer, leerme un libro, ser responsable, actuar con compromiso, desarrollar la fuerza de voluntad, sí, para lo que me apetece, sí. Para lo que me apetece, me levanto si hace falta a las 7 de la mañana y vamos, y no me para nadie, para irme a ver, en fin, o sea, que, que la tenemos y la fuerza de voluntad, lo que pasa es que no la aplicamos, la aplicamos en lo que nos interesa, y lamentablemente nuestros intereses espirituales están en un segundo plano, por la indolencia que tenemos, porque estamos en un mundo todavía de una característica bastante inferior. Entonces, esta es una idea fundamental, saquemos la fuerza de voluntad, actuemos con responsabilidad, tengamos compromiso, veamos qué es lo que podemos hacer, cómo puedo adelantar. Si hacemos eso, es el pasito que damos, Dios nos da los otros 99, pero tenemos que hacer eso. Entonces, ya digo, hay muchas cosas que en la vida nos pueden condicionar de muchas maneras, pero el que determina qué hacer, qué paso dar somos nosotros. ¿Condicionantes? Muchos, muchos. ¿Piedras en el camino? Muchas, muchas. Pero tenemos uso de razón. Tenemos inteligencia y tenemos corazón. Entonces, siempre determinamos nosotros qué hacer. No podemos justificarnos. Yo es que hice esto porque aquel me lo dijo, por no haberle hecho caso. Si tú tienes tu propia voluntad, tu propio uso de razón, tu propia inteligencia, ...por lo menos piensa las cosas antes de actuar... ...no culpes a nadie. Aquí una frasecita del de gran... ...genio de la, de la literatura española... ...Antonio Gala... ...dice, la libertad es un bien deseable... ...pero a la vez... ...constituye una llamada a la responsabilidad... ...a tomar las, las riendas del propio destino... ...ello hace que la libertad nos aparezca como algo fundamental... ...e indispensable en la vida más también como algo gravoso. Evidentemente, tiene toda su lógica, la libertad va ligada a la responsabilidad. Somos libres para hacer lo que queramos, pero una vez que hemos sembrado, ponemos en marcha una serie de causas cuyo efecto vamos a recibir antes o después, pero lo vamos a recibir. Aquí me llamó la atención... Eh, un par de preguntas del libro de los espíritus que es una obra tan fundamental y tan completa que uno la va leyendo y cada día pues se va parando y se va fijando dice la pregunta número 619 conocimiento de la ley natural ha dado Dios la ley natural por así decirlo es, es la ley de Dios que es la ley de evolución que nos impele al progreso, a hacer las cosas bien, a pensar antes de obrar, a ser responsable, a ser diligente, a desarrollar el amor, o sea, es, es, la ley de, de Dios la llevamos dentro, es que la, como espíritus que somos la llevamos dentro, igual que esa semilla en potencia tiene la fuerza para crecer, desarrollarse y dar fruto, nosotros también lo llevamos dentro, también exactamente igual que esa semillita, entonces la ley de Dios está en nosotros, y dice los espíritus, Pregunta, ¿ha dado Dios a todos los hombres los medios de conocer su ley? Y contesta los espíritus, todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día, porque es preciso que el progreso se cumpla. Es decir, que cuando uno tiene el anhelo de comprender el deseo de desarrollarse, sacar sus valores, entender lo que le rodea, plantearse qué hago yo aquí, para qué estoy aquí, para qué habré venido, qué tengo que hacer, cómo puedo alcanzar la sabiduría, la felicidad sobre todo. Sin sabiduría, sin amor, sin pensar en lo demás, no se alcanza la felicidad. la felicidad. La felicidad no viene en una caja de cartón, ...embalada, no viene con una etiqueta, con un precio. Ustedes y yo podemos comprar una casa muy bonita... ...muy confortable... ...pero el calor de un buen hogar no se compra, eso se hace. O sea, la felicidad se conquista, se gana... ...a través de la ley de Dios... ...de hacer las cosas lo mejor posible... ...conforme vamos entendiendo las cosas. Lo tenemos que entender y sin sabiduría sin conocimiento, sin buena voluntad no se alcanza por eso dice, me llamó la atención los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla el que quiere comprender el que quiere progresar el que sabe que está aquí por y para algo que a los 80 años no es el muerto al hoyo y el vivo al bollo no, no nos equivoquemos a los 80 años el, el, el, el, el bollo sí que se queda aquí pero nosotros no somos un bollo, no somos la envoltura, somos la conciencia ...que reside y preside esta materia... ...entonces esto me llamó la atención... ...el que quiere... ...comprende y entiende... ...el que tiene rebeldía... ...el que no piensa en, la, en el progreso... ...en las cosas espirituales... Pues, eh, ...pues tendrá muchas más dificultades... ...lógicamente... ...y continúa... ...¿todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal... ...para alcanzar el bien? ...porque hay quien piensa que es preciso... ...ser malo... ¿eh? ...pasar por el mal para después alcanzar el bien. No, yo veo una persona que se emborracha, no hace falta que me emborrache. Ya deduzco, no me interesa beberme un litro de vino porque mira cómo acabo. Y si me lo tomo todos los días, pues ya, el sí. Entonces, a través de la observación y de la comprensión del razonamiento, también nos llenamos interiormente y también empezamos a comprender. Entonces, no por la serie de pruebas del mal, sino por la de la indolencia, porque... Dios nos crea sencillos, inocentes, ignorantes, pero con las mismas cualidades y actitudes tanto para el mal como para el bien. Y dice, ¿por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien y otros la del mal? Porque aquí en la Tierra lo vemos. Hay asesinos que matar a una persona es como si mataran una rata. Les da igual. No sienten la mínima, el mínimo remordimiento para alcanzar sus fines, el dinero... Lo que sea, pasan por lo que haga falta. Mientras la policía no me pille, pienso que no me, no me pillan. Si la policía de arriba se quita pillado. Ley de caso y efecto. Determinismo de causa. Y dice, ¿no poseen acaso libre albedrío? Dios no, creó, Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes. Esto es, poseedores de tanta actitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a serlo por su voluntad pero lo serán solamente durante un tiempo indefinido, más o menos, les llegará la hora que reciban la ayuda, la asistencia espiritual, se cansarán de sufrir, de estar perdidos, confundidos, la leyenda de, de, de, de, del diablo que nombra la iglesia, Dios no ha hecho espíritus malos, no ha creado ángeles y demonios, nos hemos hecho a nosotros mismos, porque a todos nos colocan en la, en la misma en la misma línea de salida, todos iguales. Una gota del mar es igual a otra gota. Salimos de Dios con las mismas cualidades, las mismas actitudes y nos ponen el camino, y ya depende de nuestra, fuerza, de nuestra voluntad, del hilo del que cojamos un camino u otro. El que coge el camino del bien se va fortaleciendo, desarrolla los valores, el que coge el camino del mal desarrolla las imperfecciones, el egoísmo, la ignorancia, la maldad, y poco a poco, sin darse cuenta, se empieza a identificar con el mal, aquí, y se identifica con el mal y se hace malvado, ...hasta que pues llegará un momento en que con la ayuda... ...y él mismo verá que no va por buen camino... ...y entonces tendrá que rectificar... ...desandar lo andado... ...espiar, etcétera... ...¿vale? Pero... ...depende de nosotros mismos... ...depende de nosotros... ...exclusivamente... ...libertad de elección... ...por mucho que queramos justificarnos... ...esto ya lo he dicho antes... ...somos los únicos responsables de nuestras acciones... ...no podemos culpar a nadie de estar donde estamos, de pasar por lo que pasemos, porque somos jueces y árbitros de nuestro destino, somos herederos de nuestro pasado. El que ahora está bien, se lo habrá ganado con su esfuerzo o le habrán dado una asistencia, una asistencia con una serie de, de finalidades, de posibilidades para que, tenga, para que tenga una serie de oportunidades. ¿De acuerdo? Pero no es casualidad. No es casualidad. Después... Si quieren, entraremos en el coloquio. El que ahora está mal puede ser porque lo ha pedido, pasar una serie de pruebas difíciles, duras, para fortalecerse, desarrollarse, ver qué grado de humildad tengo, qué grado de humildad, qué grado de, de espíritu de sacrificio, de renuncia. Hemos tenido ejemplos en la tierra. Jesús, por ejemplo, él vino, vino a padecer, no, Vino a dar un ejemplo. Como no lo comprendieron, lo llevaron a la cruz, lo mataron y el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, que todos nos vamos a equivocar antes o después, todos, pero tenemos, prime, tenemos la, la, la ley de reencarnación, la conciencia para que comprendamos, entendamos y podamos corregirnos y enmendarnos. Hay circunstancias que pueden condicionar y mucho nuestras decisiones, pero no determinan efectivamente, lo hemos nombrado antes, con lo cual vamos a pasar a esta página. Esto es importante, depende del grado de evolución del espíritu el hacer una cosa u otra y de su voluntad. Vemos personas que las cosas más difíciles, las pruebas más duras, personas enfermas y que sin embargo no molestan para nada a sus familiares, a sus seres queridos. Vemos que han, han asumido esa enfermedad, han asumido esa, esa dificultad, han asumido ese sufrimiento y no se quejan, pasan por la vida dando ejemplo un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de paz. Y hay otro que le sale un granito ahí que me duele mucho, voy, voy, voy a la farmacia a comprarme, o sea, o sea que... Eh, ¿Qué es lo que hace que unas personas, ante las mismas dificultades, ante el mismo sufrimiento, lo tomen con resignación o con rebeldía? Su grado de evolución viene a darnos ejemplo. Son los valores, en definitiva, quienes marcarán el rumbo a seguir de cada persona. Y en esto tenemos que volver a insistir: los valores. Necesitamos valores. Necesitamos ser responsables. Desarrollar, desarrollar la paciencia, la voluntad, la bondad, el respeto, la tolerancia, el cariño, la fraternidad. ¿Qué es lo que necesitamos en este mundo? ¿Qué necesitamos? ¿Petróleo? Necesitamos... O sea, la energía del mundo es el amor, no es el petróleo. No, no, no, no nos equivoquemos. O sea, necesitamos amor, tolerancia, comprensión, respeto, querernos... Y así dejaremos este mundo en cuatro días, mientras tanto pues seguimos imantando a este mundo porque no superamos la, la, la lección, no superamos las pruebas y no nos merecemos pasar de curso. Sin embargo, la Tierra aproximadamente sí que cambia de curso y no admitirá más que aquellos alumnos que tengan ya ese grado de bondad y ese grado de amor del que nos han dicho. Entonces la responsabilidad siempre es individual. ...porque tenemos libertad de elección. ¿Existe la fatalidad? ¿Mm? No existe la fatalidad... ...dicho así... ...existen... ...los efectos... ...que estamos recibiendo... ...por aquello que hemos hecho... ...bien ya en esta vida... ...y lo que hemos hecho en vidas pasadas. O sea, hay un determinismo de las causas... ...las causas... ...lo que hemos sembrado... ...es lo que vamos a recoger... Si eso es lo que debemos llamar fatalidad, pues llamémosle fatalidad. Pero la fatalidad no es una cosa ciega, es una cosa que viene porque ha llegado la hora de cumplirse, porque lo necesitamos y lo merecemos. Es el efecto de todo aquello que hemos hecho anteriormente, en esta vida y en las otras. No es una cosa ciega, no es una cosa ala. Se puede decir que efectivamente todos venimos con un destino, venimos a la Tierra ya, es, es, es, lógicamente con un destino. Venimos con un programa a desarrollar, venimos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, hemos dedicado mucho tiempo en el espacio a prepararnos. Familiares, amigos, actividades, trabajo, negocios, empresas. Todo eso es un, cuesta mucho de montar. No uno viene, a me voy a, me tiro, a me tiro al camino y ya veremos lo que pasa. No. Entonces venimos ya con un destino, efectivamente, que tenemos que realizar, porque eh, depende, de nosotros, depende de nosotros que ese destino se cumpla o que no se cumpla. ¿De acuerdo? El libro de albedrío comienza en la plano espiritual, lo hemos dicho, voy a poner un ejemplo. Supongamos el caso de do, dos niños que van al colegio, terminan sus estudios, se ponen a trabajar pero uno de ellos, cuando termina su trabajo, pues va por las noches a una de esas academias, hay un montón de academias, y dice, bueno, pues yo quiero estudiar, me quiero preparar, porque trabajar siempre, toda la vida es lo mismo y tal, yo aspiro a algo más. Y ese niño, cuando deja el trabajo, por las tardes o noches, se sacrifica, va a una escuela, a una academia, hace un curso, y ese niño con el tiempo, pues saca una carrera, se pone a trabajar, y consigue una serie de cosas en la vida, mientras que el otro termina de trabajar... Se va a, a ver la televisión, se va con sus amigos al bar a tomar dos copas, a hablar de fútbol y ya está. Entonces, ¿va a ser el destino igual para los dos por igual? No, porque uno se ha sacrificado, ha estudiado, ha renunciado, ha hecho un esfuerzo y consigue unas metas. El otro no, el otro se queda estancado simplemente con aquella primera faceta porque no se ha promovido en nada más. Entonces ya en la vida presente, según cómo hagamos las cosas, según el esfuerzo, ya empezamos a recibir los beneficios o los perjuicios, evidentemente. El estudiante que decide ir a la universidad, pues tiene la fatalidad de que tiene que estudiar, porque sabe que son unos cursos, tendrá exámenes, tiene profesores, a sus padres le tendrá que responder, entonces eso es el libre albedrío. Yo no puedo tomar una decisión, pues mira, voy a, me voy a estudiar, voy a la universidad y luego llego allí... Y me cruzo el brazo, uy que esto cuesta mucho, coger los libros y por la noche hacer los deberes y decirle a mi padre las notas que he sacado. Entonces, eso es el libro de albedrío, pero el libro de albedrío implica responsabilidad, implica compromiso, implica esfuerzo. Y si no se ejecuta, pues dejamos deudas pendientes, trabajos pendientes y sobre todo nos estancamos. Y para salir de ese estancamiento, pues entonces, en la próxima vida nos dirán, bueno, pues tú, como no has querido hacer nada, has tenido estas herramientas, has tenido estas oportunidades, has venido a una sociedad avanzada, civilizada, con muchas oportunidades, pues ahora vas a encarnar en, en un sitio que no te va a dar estas oportunidades, para que lo eches en falta, para que lo eches de menos y digas, bueno, la próxima vez que la reencarnación me dé una oportunidad para conseguir aquello, no me lo voy a pensar, no voy a perder el tiempo el tiempo está para aprovecharlo. ¿eh? Entonces, no hay una fatalidad en las cosas. Siempre tenemos la posibilidad y la oportunidad de uno mejorar, ampliar y estar por encima de las cosas que nos acontecen. En función de, lo, de a lo que aspiramos conseguir, méritos de méritos y demás factores, se nos brinda una oportunidad. ¿eh? Porque ahora muchas personas... se pueden quejar, oye es que tengo muy pocas oportunidades! Fíjate en qué medio ambiente estoy. Pues oye, pues eso tiene su razón de ser. Pero no te preocupes. Ten buena predisposición, ten buena actitud, busca algo más, seguro que lo encuentras. Y podrás conseguir aquello que por dentro algo te dice... Esa es la llamada de la conciencia. Busca, aprovecha, trabaja, dedícate. destinos los destinos, en este caso pueden ser voluntarios y compulsorios. ¿Mm? Aquí ya es cuando eh, las leyes espirituales empiezan ya a tomar una cierta importancia en nosotros. ¿Mm? No todos los destinos dolorosos son consecuencias del pasado. Ojo, no. Los destinos pueden ser voluntarios. Una persona, como, es, como estamos remarcando, puede pedir en una asistencia, bajar a la Tierra con una serie de dificultades importantes de una dimensión ya trascendente pero lo puede pedir por su propia voluntad yo, yo he conocido en Villena a personas que han venido con una materia con muchas dificultades, con muchas deficiencias pero, pero ahí había un espíritu de una categoría extraordinaria ¿Cómo es posible que un espíritu que tenga esa grandeza haya venido y esté en esa materia? Que apenas le brinda oportunidades. Viene, se sacrifica él para ampliar su humildad, su resignación, su aceptación del dolor y viene para hacer la caridad a las personas que están a su alrededor, que son las que necesitan desarrollar el amor... La caridad y volcarse en una persona. porque urgentemente han pedido. han pedido tener a su a su a su lado esa experiencia. porque si no no serían capaces de empezar a, a volcarse y desarrollar ese amor y esa caridad. O sea, vemos cómo, cómo hay un complemento. Hay un complemento entre espíritus. de una categoría. que se sacrifican para ayudar a otros. Y ellos a sí mismos, en esa circunstancia también se fortalecen, se engrandecen y desarrollan unos valores que a nosotros nos cuesta mucho comprender. ¿eh? Pero son circunstancias que vienen parejas. Por lo tanto, como decía Jesús, no juzguéis y no seáis juzgados, porque nosotros no sabemos nada. No sabemos el porqué de las cosas, qué uno viene así, qué uno viene cojo, qué uno viene manco, qué uno viene ciego, qué uno viene sordo. O sea, pues tiene su explicación, puede ser una cosa voluntaria o puede ser un destino... ...compulsorio, que se le haya obligado a ese espíritu a tomar esa materia... ...a pasar por esas dificultades porque lo necesitaba. Pero está en nuestra mano modificar el destino, porque no hay un fatalismo ciego. Personas que vienen con una serie de dificultades, lo vemos a diario, a diario... ...personas que tienen una serie de limitaciones y sin embargo... Ayer mismo, ayer mismo, antes de ayer, una, una noticia en televisión: una señora en México de 80 años ha sacado una tercera carrera. De joven, su papá vio a una persona con talento y le dijo: Tú no te vas a dedicar a ser una mujer, eh, hablamos de hace 80 años, que se dedica a la labor de la casa, tú vas a estudiar. El padre le dio estudios. A mediana edad, sacó una segunda sí. carrera y con 80 años ha sacado la carrera de abogada. ¿Qué falta le hace? Ninguna falta. ¿Eh? jóvenes con 20 años tienen muchísima capacidad, muchísimo más desarrollo, muchísima más energía y a lo mejor lo abandonan, triunfan, lo dejan, y esta mujer como tiene ese espíritu de, de, de querer aprender con 80 años se ha sacado una tercera carrera, pero hay casos mucho más, mucho más eh, llamativos, personas que tienen eh, infinidad de dificultades y logran lo que no sé estudiar, hablar idiomas, eh, los, los paralímpicos, esto las cosas que hacen, eso a, a, ¿a qué es debido? Es debido al desarrollo de la fuerza de voluntad al no resignarse a quedarme petrificado en una, en, en, en, en, ahí con lo que tengo, sino bueno, decir bueno, voy a romper mis limitaciones y cuando uno quiere romper sus su limitaciones lo consigue. Vidas difíciles. Estamos ya terminando. A ver qué hora es. Ocho menos cuarto. Efectivamente también hay vidas difíciles. ¿Mm? Digamos que serían los destinos compulsorios. Llega un momento en que a una persona, a un espíritu, se le puede interrumpir su libre albedrío. Estos son valores mayores, pero a veces acontece. Cuando una cuando una persona, un espíritu no es capaz después de muchas oportunidades de coger, digamos, esa senda del bien por su propia decisión, por su propia voluntad, porque ya el, la maldad, la maldad, la imperfección, la falta de moralidad, la falta de valores es tan grande en él. Se ha llegado ese espíritu a lo largo de varias existencias a degenerarse tanto, tanto se degenera, tanto se aparta del camino, tanto se aparta de Dios, que no tiene fuerza ya, no tiene lucidez, no tiene entendimiento, no comprende nada, piensa que Dios lo ha hecho así encima, se revela, se revela, e incluso dice, bueno, pues yo ahora me voy a dedicar, como yo soy malo, hablando en términos un poquito más vulgares, como yo ya soy malo, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer todo el daño que pueda, no tengo otra, no, tengo, no estoy hecho para otra cosa, entonces, cuando un espíritu llega a alcanzar ese grado tan extremo de maldad y de falta de luz que se ve que por sí mismo no puede avanzar, entonces a esos espíritus la ley de caso y efecto actúa 100%, se le escoge y se le empieza a preparar una serie de existencias para que empiecen a espiar. Empiezan a sufrir en sus carnes aquello que han hecho a los demás tantas y tantas veces, comprendan que hay una ley superior por encima de ellos, y en cada asistencia vienen a pasar una serie de expiaciones, de sufrimientos, y merced a eso, el dolor es una cosa que es como una especie de catarsis, mediante el dolor se van eliminando lentamente esas imperfecciones, ese espíritu de maldad, que se, quedan muchas, se, se va quedando la materia en cada asistencia ese espíritu comprende que, que va perdiendo parte de maldad. Empieza a comprender que lo que le está pasando, aunque la tierra no sea consciente cuando desencarna, ¿por qué he tenido esta existencia?, ¿por qué he pasado por ahí?, ¿por qué he sufrido tanto? Y le van ayudando, le van explicando. ¿Mm? Incluso hay espíritus que una vez llegados a ese, a ese punto del camino ya empiezan a comprender y piden ayuda. Y Dios les concede una ayuda especial. El espíritu de una, de una jerarquía altísima bajan para ayudarle. Y a lo mejor vienen como padres suyos, o vienen como hermanos, o como espíritus amigos afines, para que ese dolor, esa vida de expiación y de sufrimiento constante, la lleven hasta el final, porque muchos incluso se suicidan. ...de ver el estado en el que están... ...y de ver tanto que tienen que pagar... ...se asustan... De compre a ...cuando comprenden... ...lo mucho que tienen que pagar... ...lo mucho que tienen que espiar... ...lo alejados es que están del camino del bien... ...y entonces se les da una ayuda especial... ...y se les va una vida... ...otra vida, otra vida... ...hasta que van dejando esa maldad... ...el dolor los va, los va liberando... De esa, de, esa, ...de esa falta de valores... ...hasta que lleguen ya... ...a, a poder dominar a su materia... ...y poder ya tomar otros caminos... ...pero, ya digo, esas vidas difíciles... ...son muy duras... ...son vidas de expiaciones... ...y cuando veamos a personas que están así... ...lo que tenemos que hacer es... ...tener caridad, pedir por ellas... ...pedir alivio... ...pedir amparo, pedir ayuda... ...pedir protección, porque muchas veces... ...inclusive, estas espíritus... ...cuando encarnan en la Tierra tienen enemigos en el espacio, en el espacio dejan muchos enemigos, y entonces los quieren buscar en la tierra, los quieren localizar para transmitirle tentaciones de suicidio, para que, para que abandonen, para que no se resignen a, a tener ese sufrimiento, por eso vienen con esa ayuda especial, para que ni siquiera los, local, los localicen, y puedan emprender y empezar a pagar y a todo aquello que deben. Pero ya digo, son casos mmm, más, más concretos, más limitados que los hay, porque ejemplos tenemos en la humanidad de personas que han hecho tanto daño, en una vida y en varias vidas, que no hay más remedio que coartarle su libre albedrío para que ese espíritu, que por sí mismo no puede avanzar, lo logre. Es como si haya una persona que tiene un montón de capacidades, un Fernando Alonso, si tú le das un 6, 600, por mucho que él quiera, no puede. Está en una materia limitada que le cohibe, que le anuda, que le anula y que no tiene más remedio que aguantarse y pasar lo que tenga que pasar. Pues son los casos estos de espíritus muy rebeldes que han llegado a un extremo del camino tan calamitoso que no hay otra, no hay otra que, que impedirles el libre albedrío y empezar a someterlos a esas pruebas. Por lo tanto, el desconocimiento de uno mismo, del estado en el que estamos, de los mucho que tenemos que avanzar y de las causas que motivan el dolor, junto con la gran función depuradora que representa el dolor, el, odor, el, el, el dolor de pura, de pura eh, empieza a sensibilizar a la persona, hacen que el individuo no acepte de buen grado el dolor las más de las veces... ...e impidiendo así su función purificadora. Actuamos como niños al pretender evadirlo en vez de superarlo. Esta es una frase extraída del libro de Sebastián de Aguco... ...Tres enfoques sobre la reencarnación... ...que yo les recomiendo a todos ustedes... ...que está en la página web de nuestra revista... ...lo pueden descargar de Amor, Paz y Caridad... ...es un libro extraordinario, además de un español... ...Sebastián era español... ...y plamó en esa obra con una claridad tan rotunda tan meridiana, lo que es la reencarnación, lo que es la ley de evolución, la ley de causa y efectos, los destinos, el dolor, el sufrimiento, la ciencia, es un libro que para empezar a conocer todo esto, yo se lo recomiendo, al que no lo conozca, que, que, lo, que lo descargue de nuestra revista y lo pueda, lo pueda conocer. No dirán, no lo entiendo, ese libro se entiende clarísimamente, dirán, no estoy de acuerdo en esto, esto no lo acepto, pero que vamos a comprender lo que ahí dice Sebastián, que lo vamos a comprender y lo vamos a entender seguro, porque hay muchas obras en este terreno espiritual que uno compra un libro, se pone a leerlo y coges un cacao, coges un cacao mental que no hay quien te, quien te libre de él. Entonces hay que tener mucho cuidado con seleccionar lo que leemos, sobre todo en un principio, para que tengamos una base. Una vez que tenemos una base, ya tenemos el rompecabezas formado, y dice bueno, pues ahora ya me atrevo a, a otro tipo de libros más profundos, otro, pero, a, a, pero para empezar hay que ir a lo básico y a lo que nos forma, que son libros como estos. Esto ya lo hemos leído, interrupción del libro de ya lo hemos hablado. Y, y terminamos ya con una, un poema de Rabindranath Tagore en su obra La cosecha. Y como saben ustedes, fue un poeta y escritor hindú, premio Nobel, ...de literatura a principios del siglo XX... ...y él dice así... ...la libertad no consiste en estar exento de penalidades y riesgos... ...sino en disponer de tenacidad para superarlos... ...no deseo que me libres de todos los peligros... ...sino valentía para enfrentarme a ellos... ...no pido que se apague mi dolor... ...sino coraje para dominarlo... ...no busco aliados en el campo de batalla de la vida sino fuerzas en mí mismo. No imploro con temor ansioso ser salvado, sino esperanza para ir logrando, paciente, mi propia libertad. Concédeme que no sea un cobarde, señor, que solo sienta tu misericordia en mi triunfo, sino que descubra el poder de tu mano en mi fracaso. Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, principios de 1900 en la India. Claro, aprovechando esto, en la India, como saben ustedes, hay una filosofía, hay una cultura de la reencarnación. Es algo que, al igual que en Occidente se perdió en un momento de la historia el conocimiento de la ley de los renacimientos, en Oriente no se ha perdido, ha permanecido hasta hoy. Y ya tienen ese pozo de saber que todos tenemos un destino, que tenemos una finalidad, que con la muerte del cuerpo no se acaba todo, y por eso en ese país donde hay tanta miseria, tanta pobreza, y tantas personas que vienen a pasar muchas calamidades, ellos lo aceptan de buena gana. Aceptan el dolor, se resignan, entienden, entienden la vida de otra manera, gracias a, qué? a que tienen un conocimiento espiritual. Que hoy día, hoy día, lamentablemente, con toda la modernidad, con toda la tecnología, también, penosamente, van dejando un poquito de lado. Pero este poema de, de Tagore nos brinda la oportunidad de conocer cómo en ese país eh, se entiende lo que significa el dolor, lo que es la libertad y cómo debemos afrontar las vidas difíciles. Con esto termino, muchísimas gracias, pasamos al coloquio, porque sin duda habrá muchísimas dudas, y en fin, les emplazo a que se animen y alguna preguntita, son las 8, por lo menos media hora tenemos. Esta será la conferencia que el día 7 de abril nuestro compañero Tony Lledó, eh, al hilo de esta misma, eh, continuará explicando explicándonos cositas tan, important tan importantes como, como que es el dolor moral, existen causas del pasado, en fin, estará interesantísima. Les emplazo y les invito a que vengan a escucharlo y podamos debatir. Y ahora ya, si tienen alguna pregunta... una diferenciación, porque has hablado a lo largo de la charla, entre lo que es el fatalismo ¿eh? y el determinismo porque has explicado perfectamente que el fatalismo no existe y que el determinismo es precisamente la consecuencia de las causas, o me ha parecido entenderlo efectivamente manera. entonces, el fatalismo de tener que llegar a la perfección o a la plenitud ¿Se puede considerar un fatalismo o se puede considerar, digámoslo así, un don o una bendición que Dios nos ofrece? O... Es, una, es, es una bendición fatal. <risa> ¿Eh? De que todos, todos, antes o después, llegaremos a alcanzar esa plenitud, esa superconciencia, esos valores ¿eh? y poco a poco nos vamos acercando a Dios nos queda mucho, nos queda mucho todavía para llegar a ese extremo, pero a eso estamos llamados, a eso estamos llamados. pues el niño empieza en primero, si le dijéramos que tendrá que hacer álgebra y tal, tal, tal, se asustaría, pero el niño empieza, le damos las primeras nociones, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe los números, se empieza por la ortografía, se empieza por la... y poquito a poco va pasando de curso a curso hasta que se hace un profesor, se hace un eminente erudito en su en su materia, pues a nosotros nos ocurre lo mismo. Poquito a poco, vida tras vida, con tensión, con esfuerzo, desarrollamos los valores, nos vamos sublimando, nos vamos sensibilizando y vamos sacando a la luz aquello que llevamos dentro. Que muchas veces, por falta de conocimiento, por falta de voluntad, por falta de claridad espiritual, porque hay muchas cosas que nos condicionan, porque la vida material, el mundo material, eh, es un freno, nos despista nos lleva por otros atajos, pero fatalmente, antes o después, llegaremos a adquirir esa sabiduría, ese conocimiento. Para eso, es una bendición también que la ley de evolución divide a las humanidades en diferentes categorías. Hay mundos primitivos, donde los espíritus empiezan a progresar, hay mundos de inspección y de prueba, como el nuestro, que somos espíritus que ya dejamos la época de la barbarie, la edad primitiva, venimos a un planeta, que es una segunda categoría, a tomar otras nociones, otras experiencias, otros emprendimientos, y llega un momento en que ese planeta se convierte en un mundo de regeneración. Gracias a eso, a que llega un momento en la evolución de los planetas, que se produce un corte, se produce un avance, ¿m? la Tierra va a seguir evolucionando, indefectiblemente. Lo apropiado sería que todos nosotros, como alumnos de este planeta, pasáramos de curso, cuando la tierra sea un mundo de, de regeneración, todos prosigamos evolucionando aquí. Porque en ese mundo de regeneración ya se ha hecho una selección. Se han apartado, como ese profesor, que cuando termina el curso dice «Bueno, hacemos un examen en el que suspende, tiene que repetir». Pues lamentablemente muchos de nosotros repetiremos la fase de expiación y prueba en otro planeta, la Tierra será un mundo de regeneración, se apartarán muchos impedimentos, se apartarán muchos obstáculos, se hará una selección de espíritus afines y gracias a eso, a ese nivel, daremos un salto de gigante. ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras tanto, pues, tenemos que progresar día a día, vida tras vida, con, con responsabilidad, con esmero, viendo qué es lo que necesitamos y viendo cómo superar las dificultades y las pruebas que la vida nos presenta. Entonces, eso es una fatalidad, si lo queremos llamar así, eso es una bienaventuranza, por llamarlo, de otro, de, por emplear otra palabra. Ahora bien, eh, por la ley de caso y efecto, necesitamos experimentar en nosotros mismos, en muchas ocasiones, aquello que no acertamos a comprender, que daña a los demás y que perjudica a nuestro progreso. Entonces la ley del amor nos da un plazo de tiempo para corregirnos, para examinarnos, para reflexionar, entre una vida y otra vida, el espíritu del espacio saca muy buenas conclusiones y se determina a venir a la tierra para, ya lo dijo Jesús, lo que atáis en la tierra lo tenéis que desatar en la tierra, todo lo que aquí se hace, de, de, mal, de mala forma, lo tenemos que arreglar aquí. Entonces, se nos da un plazo de tiempo para corregirnos, para enmendarnos, antes de que actúe el sufrimiento y actúe el dolor, o se nos coarte el libre albedrío. Entonces, las causas que hemos promovido determinan ciertos efectos, pero si nosotros, con buena voluntad, con deseo de progreso, nos ponemos a trabajar, podemos, ¿Eh? en el caso de que nos venga un, una vida de dificultades, podemos, modificarla. Como el estudiante que dice, dice estamos en, estamos en abril, en junio examen final, que voy atrasado, que esta lección no me la sé, que aquel capítulo me fui de fiesta, como me ponga el maestro del examen, suspendo seguro. Entonces tú ya sabes lo que te va a venir. Te puedes preparar a conciencia, puedes tomar cartas en el asunto y Modificar el destino. O sea, todos aquellos que, que en este momento podamos pensar que la vida es un callejón sin salida, no. La vida no es un callejón sin salida. No estamos llamados a sufrir porque sí. No, salvo en los casos más extremos, como he explicado, que el espíritu no, tiene, no puede movilizar porque está en una materia totalmente que le impide ser el mismo porque Dios le dice, ahora vas a encarnar en esta materia y no vas a poder ser tú mismo, porque tienes que empezar a espiar, tienes que sufrir, el dolor te tiene que sensibilizar. Entonces, salvo en esos casos, que la persona sometida a una materia en esas condiciones no puede ser él mismo, porque siendo él mismo, se equivoca constantemente, acentúa su maldad y se aleja cada vez más del camino, salvo en esos casos podemos modificar el destino. Siempre uno actúe con buena voluntad, actúe con reflexión, con conocimiento y quiera mejorar. O sea, siempre podemos mejorar, porque Dios es soberanamente, decía al principio, justo y bueno, y no quiere que suframos. Nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos que reinciden en algunas situaciones le llamamos la atención le advertimos les corregimos, al final si no hace caso le diremos: bueno, pues mira, te voy a quitar el juguete te quito el juguete porque es que resulta que por ahí no vas bien y nos duele tener que intervenir en la voluntad de nuestros hijos y tener que ponerle una pero hace falta en, en algunas ocasiones entonces hay un determinismo que nos va a venir seguro que es fruto de los hechos del pasado, pero aún en esas circunstancias podemos modificar ese destino, podemos corregirnos y alcanzar la gloria. Otra pregunta. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Rafa, que dice, en el caso de un mandatario que pudiera provocar daños irreversibles al planeta Tierra, ¿se vería ese libro albedrío limitado? Pues sí, porque el planeta no es suyo. Hay... Para eso, hay ya mmm, una serie de disposiciones, ¿eh? hay una serie de, de... en el plano espiritual, porque ellos prevén las cosas con mucho tiempo de antelación. O sea, nosotros aquí tenemos una, una capacidad de, relación, de reacción ...hasta cierto punto, limitada. O sea, si yo voy atravesando un bosque, yo no veo nada. Yo veo todo árboles, veo todo maleza, veo jungla. Pero si yo estoy la cima de una montaña, mi visión de los hechos es mucho más grande, mucho más amplia. Entonces, espiritualmente, tienen la precaución de que al existir hoy día en la Tierra con la tecnología que hemos alcanzado la posibilidad de que podamos destruir nuestro mundo usando el armamento atómico que tenemos. Hay un almacenaje de bombas atómicas escandaloso, que si todo eso se lanzara, la Tierra se podría destruir. ¿Qué ocurre? Que si destruimos la Tierra, podemos alterar la ley de gravedad y podemos alterar incluso el sistema solar. O sea, no solamente vamos a destruir nuestra, la Tierra, que no es nuestra, es un aula que nos han prestado. O sea, en el caso de que pudiera producirse ese acontecimiento de arriba, ¿eh? ya tienen la precaución y los mecanismos para evitar eso. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Ese es un hecho que no se puede producir ni se va a producir jamás. Porque esta casa no es nuestra, nos la han prestado y no podemos disponer de ella. Nos, nos dan un margen... Bastante daño le hemos hecho ya, pero hasta el punto de que se pueda la tierra destruir, porque una persona en un momento dado pueda darle a un botón, eso no va a acontecer. ¿Se podrán producir daños a nivel, eh, a nivel de una región, pero a nivel global de todo el planeta? No, con toda seguridad, rotundamente. sobre el holocausto, de los animales, en la alimentación, esas energías que, se causa, que son causadas a través del dolor de Dios, de todo lo que les hacemos, hormonas, eh, alimentación, todo ese holocausto que está sufriendo ese animal, esa, esa, esa densidad... Eso es una cosa que tendremos, tenemos que superar. Todavía estamos en una... En, una, en un plano de evolución que todavía la carne nutre a la carne. Es necesario, en muchos casos, pues una alimentación de ese tipo, pero eh, tiene su tiempo. Como todas las cosas, de manera natural, eso se superará y se corregirá. Lo que pasa es que, claro, como estamos metidos en un mundo que ignoramos muchas cosas, donde hay una industria, hay un negocio hay que ganar dinero, hay que ganar dinero aunque perjudiquemos, causemos enfermedades, maltratemos a los animales, todo eso, el que lo hace la paga. Una cosa es lo natural, una cosa es lo natural, lo que entra dentro de la naturaleza humana, vale. y otra cosa es lo otro. Entonces, llegará un momento en que la alimentación del ser humano cambiará, porque ya nuestra materia será diferente, entenderemos otras cosas y le daremos a cada situación el uso justo y correcto. Ahora es imposible, es imposible porque hay esa industria, ese negocio, ese egoísmo, esa, esa, esa ceguera, entonces, pero el que en ese sentido, eh, digamos que <coughs> se pase de la raya, pues todo eso también tendrá sus causas y sus efectos el día de mañana, con toda seguridad. Por aquí habían dos preguntas también, ¿eh, Juan. Ahora después. Antonio de Albacete nos pregunta... ¿Los espíritus también tienen su libre albedrío? Sí. Claro. claro. O sea, las limitaciones... que todos tenemos... como espíritus estando encarnados... o desencarnados... esas limitaciones las marca... el grado de perfección que tenemos... el grado de evolución. Hay un libre albedrío pero, hasta cierto punto, limitado por nuestra propia incapacidad. Porque no podemos salir de ese círculo. Tenemos unas limitaciones que las marca el grado y el desarrollo espiritual que tenemos cada uno. Pero en cuanto al, a, a, a manifestarse, a pensar, a obrar, a sentir, eso no, nadie nos lo quita. O sea, el espíritu... ...cuando está fuera de la materia... ...es más libre que estando en la materia, lógicamente... ...si yo estoy en un submarino a 200 metros bajo el agua... ...pues, ¿qué me puedo mover?... ...estoy limitado a una circunstancia temporal... ...el espíritu cuando está encarnado... ...está limitado... ...cuando está desencarnado tiene más libertad... ...tiene más, más capacidad de movimiento... ...adquiere eh, los valores que, que, que ya ha alcanzado... ...los puede manifestar con más, con más plenitud... ...pero lo que marca mmm, la limitación que tenemos como, como, como seres espirituales, lo que marca es la propia, el propio desarrollo que tenemos. A más desarrollo, a más evolución, a más riqueza de conocimientos, de valores, somos más libres. A más ignorancia, a más, a más egoísmo, estamos más limitados. En el mundo espiritual, como, decían, como dicen las leyes, en la casa de mi padre hay muchas moradas, el universo es la casa del padre hay muchas moradas, pues en cada morada hay un grado de evolución y los espíritus, en función de su evolución, de sus valores, pues son más o menos libres, evidentemente. Por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, dar las gracias por esta estupenda conferencia. Eh, me ha quedado bastante claro todo, pero tengo una duda. Eh, por ejemplo, en las guerras, la cantidad de gente que muere que, eh, o sea, no acabo de comprender, esa gente es, es, eran espíritus malos y posiblemente los envían a vivir allí porque va a haber una guerra? Hombre, en la guerra lo que pasa... Eh, si no, no, no, sí. no, me eh, En las guerras, las guerras son fruto de la condición humana, son fruto de la falta de valores, fruto de la imperfección, ...fruto del enfrentamiento, del egoísmo... De la, del ansia de poder de unas naciones contra, contra otras... ...entonces, esa es una de las pruebas... ...unas pruebas... ...que tenemos... ...por la naturaleza del mundo en que habitamos... ...y por la, la naturaleza de nuestro grado de evolución. ¿Vale? En la guerra muere mucha gente... ...evidentemente... ...muere mucha gente todos los días... Lo ...que pasa es que como uno muere en su casa... ...en el hospital aquí, allá, pues no nos llama la atención. ¿eh? ¿Qué pasa con la verdad? Generalmente son karmas colectivos. Una nación se tiene que enfrentar a unos hechos extraordinarios, consecuencia de una serie de espíritus afines, reunidos en esa misma habitación que es un país y que tienen que sufrir una serie de consecuencias. ¿Vale? Entonces se puede dar el hecho de que haya personas que perezcan consecuencia de esa guerra y que quizás no lo merecían. Pues para ellos es una prueba. Ese hecho supondrá una prueba. Es difícil. Es difícil. O sea, para nosotros eh, tener el alcance para comprender la dimensión de acontecimientos extraordinarios no alcanzamos, pero es difícil. Sin embargo, eh, la ley de causa y efecto generalmente no se equivoca. A cada uno le viene y experimenta en función de la herencia que tiene del pasado. Entonces no podemos limitarnos en exclusiva a decir bueno, fíjate esta persona con una persona buena mira lo que ha venido a pasar. Tiene que morir en la guerra no tenía que morir en la guerra, no lo sabemos. Si tenía que morir en justicia, morirá. Y ese espíritu, una vez en el espacio, lo aceptará, se le explicará, le pasará en el vídeo de que tú vienes de aquella guerra. La historia del mundo, ¿sabe usted cómo se conoce? A través de las guerras. O sea, la historia de la guerra es la historia de la humanidad. A la humanidad se la conoce, más que nada... ...en función de las guerras que han habido... ...siempre... ...siempre... ...cuántas veces habremos matado... ...cuántas nos habrán matado... ...lo recordamos... ...entonces en el caso... ...de aquellas personas... ...que estén inmersos en esa guerra... ...y que quizás no merecieran morir así... ¿eh? ...que quizás no lo merecieran... ...para ellos supone una prueba... Y ...en función de su grado de humildad de su grado de, de, de comprensión, lo aceptarán o se revelarán y la ley les compensará. La ley les compensará, en el caso de que no lo merecieran. Pero, muchas veces es necesario hacer una limpieza, es como si yo tengo un canasto lleno de... Digo, bueno, pues no tengo más remedio que hacer una limpieza general, general, porque... La consecuencia de esa calamidad, de ese desastre que supone una guerra, es que generalmente la humanidad sale después con una lección aprendida, se fortalece, aparecen nuevos elementos en la sociedad, se adelanta. Se adelanta mucho, quizás mucho más de lo que se adelantaría la civilización sin ese tipo de acontecimientos. Pero son fruto del mundo en el que vivimos. Eh, condición nuestra que somos imperfectos y que muchas veces no queremos asumir nuestro papel individual. Los gobernantes, los gobernantes muchas veces gobiernan en función de lo que ven que el, pueblo, lo que el pueblo les pide. Si no, no se atreverían a hacer muchas cosas. Cuando la Segunda Guerra Mundial murieron casi 80 millones de personas en toda Europa, vemos las imágenes en televisión, el 95% de la población de Alemania apo apoyaba a Hitler. ¿Eh? Entonces, las cosas no vienen porque sí, ni son fruto de la casualidad, ni se generan acontecimientos tan extraordinarios fruto de la casualidad. Tienen un porqué. España, un, un país glorioso que dominó el mundo, conquistó medio mundo y después que después tuvo que, que venir pagó un, un karma colectivo, la guerra, la guerra, civil, pues no es casualidad. ¿Por qué uno encarna en esa época? De arriba no saben que, va, que de arriba saben, pero con antelación que se va a producir ese acontecimiento. Como yo sé que si este mueble tiene carcoma, en un año se, se derrumba porque la carcoma solo ha comido o sea, de arriba, saben las cosas ¿Por qué hay personas que encarnan en una nación en un mundo determinado al borde de una guerra porque les tiene que servir para uno será una expiación para otro será una prueba a ver cómo te manifiestas cómo actúas qué sacas de ello etcétera, etcétera, etcétera Aún así, por mucho que tengamos conocimiento de la vida espiritual, esta serie de situaciones es difícil comprenderlas. Ahora quizás no lo hagamos, pero cuando estemos fuera, seguro que las comprendemos. Por allá. Tenemos otra pregunta aquí del chat. Nos pregunta Manuel, ¿cuál sería el caso de los planos espirituales aplicar una imposición reencarnatoria casi obligada a una espiritualidad? <tose> Pues eso hay que preguntárselo <risa> a ese serie de espíritus que preparan ese tipo de cosas. Yo no le puedo dar una respuesta a nuestro amigo Manel en ese sentido, pero ya digo, hay en el plano espiritual hay espíritus que se encargan en concreto, en concreto, de un montón de detalles ¿eh? que tiene que se tienen que dar en una persona para que venga en un momento dado. ...en una materia determinada... ...con una serie de, de condicionantes... ...en un medio ambiente, en una sociedad... ...en una familia, en un país... Eso. O sea, ...todo eso está, está estudiado al milímetro... ...o sea, no hay, no hay... ...no se le escapa un detalle... ...entonces cada caso... ...es un caso particular... ...aquí no valen las generalidades... ...no juzgue y no se la ha juzgado... ...cada caso es diferente a otro... ...pero que esa persona que vive en esa situación... Que, que se ha estudiado al milímetro y que eso es lo que más le conviene para su evolución, seguro. Por ahí había una pregunta. Sí. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues eh, vamos a ver. Eh, por ejemplo, eh, madre de sale de Falcuta Sí. Eh, la misión, pienso yo, de ayudar a los demás, ¿no? Y de dar un ejemplo también, seguramente. Sí, y dar ejemplo. Pero yo me pregunto, ¿es un espíritu que eligió bajar para ayudar solamente? Porque los, de, los que ayudaba eran los más pobres, no los siguientes, decíais. Sí, sí, sí, sí. sí. Los pobres entre los pobres. Eso. Más o menos. Entonces... Eh, esos espíritus que eligieron eso ya eh, elegidos de arriba, ¿no? para Eso para, digamos, eh, limpiarse. Eso, ¿Ella les ayudó? Ella, ella, ¿Ella transmitió qué es lo que hace la madre Teresa de Calguta? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, para mí, bajo mi punto de vista, es un espíritu comprometido. Comprometido para dar un ejemplo, para transmitir unas sensaciones y ella tiene que tener ya un mínimo de valores, si no, imposible realizar esa labor que realizó. Elige a un país de los más necesitados, de entre los más necesitados, escoge estar al lado de los más necesitados del todo está llamando a nuestra conciencia, nos está dando una lección. Las personas que reciben su ayuda directa, directa, ¿eh? tienen una imagen, o sea, eh, están tocados, digamos, están tocados por, por, por una situación que quizás nunca olviden, quizás nunca olviden, o sea, se llevan grabado, grabado, Bajo mi punto de vista en su interior, esa caridad, esa dulzura, esa bondad, ¿por qué a mí? Tantos que hay, ¿por qué a mí? O sea, para estos espíritus es algo de un valor incalculable recibir directamente, directamente ese ejemplo, esa ayuda. Yo tengo un, un hermano que vio, estuvo con ella en, en Calcuta, en la India. Mi hermano eh, eh, tenía un negocio, viajaba mucho a la India. Y siempre pues, los representantes de allí, de esas empresas, lo llevaban a ver, a ver eh, los templos. Pepe, ahora nos vamos a ir. Y un día dijo: Oye, quiero ver a. Estaba... Y lo llevaron. Le dio la mano, la saludó, le dio un donativo y le caló. Fueron minutos. Mi hermano era una persona, empresario, en el mundo material, los negocios, tal. Sin embargo me decía, mira Fermín, y le dio una medallita, una medallita que él la llevaba. ¿Por qué llevaba a mi hermano la medallita aquella? Porque en mi casa hay medallas de... en mi casa hay muchas medallas, mi abuela también tiene medallas, pero mi hermano no llevó ninguna medalla, llevaba la medalla de la madre Teresa de Calcuta y lo decía con orgullo, oye, pues fíjate tú. Estuvo allí, lo vio, la saludó, le dio un donativo algo le quedó, pues algo le transmitiría, a lo mejor, se le, se... y los que estuvieron con Jesús de Nazaret, y los que estuvieron con Gandhi, y los que estuvieron con Luther King, y los que estuvieron con... O sea, te llevas algo, y eso te marca. Si lo aprovechas, si lo aprovechas internamente, pues te servirá de coraje, te dará energía, te dará un momento de reflexión, te animará, te entusiasmará, te ayuda. Entonces, no son casualidad, son espíritus de cierta condición, ya que bajan voluntariamente. ¿Qué necesidad tiene un espíritu de esa categoría que está ya en un mundo de regeneración, pero por el final, y resulta que viene a la Tierra un mundo de sufrimiento y viene a padecer también esta persona? Entonces, lo que pasa es que cada uno toma lo que quiere. Cuando vino Gandhi, pues oye, luego al final, él murió, ¿y qué pasó? Un desastre, la novia... Él, él, con todo lo que hizo, lo que, sac lo que se sacrificaba a punto de morir, la huelga que hacía de hambre, y fue pegarle el tiro y e irse para el plano espiritual, aquellos se quedaron solos, se divide la India, murieron no sé cuántos millones de personas. ¿Tuvieron el ejemplo? ¿A qué lo tuvieron? Sin embargo, los seres humanos, condicionados por nuestra falta de valores, nuestras imperfecciones, el egoísmo, es que yo quiero lo otro, es que yo mis intereses, tal, se les olvidó la gran mayoría del mensaje de Gandhi que no era cualquier individuo tampoco, era un espíritu ya de cierta evolución. Entonces, es que nos han dado tantas, han venido tanto maestro, o sea, tanto maestro ha encarnado la Tierra desde Krishna o yo qué sé, o sea, miles, cientos. ¿Para qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Para qué vienen? Están nosotros, coger el testigo y decir, bueno, pues si este hizo lo otro, aquello, yo también lo puedo hacer. Porque la madre de Tercero de Calcuta no ha venido porque sí, hace la caridad para que se moviera mañana, no, vienen para que. y dejan un testimonio grabado a fuego. Y muchísimos otros, muchísimos espíritus han bajado a la tierra en misión de ayuda, pero vamos, y no nos enteramos. Lo que decía el libro de los espíritus que yo he leído, la ley de Dios la comprenden los que la quieren comprender, los hombres de bien y los que buscan. Si yo no busco la ley de Dios y el por qué estoy aquí y qué tengo que hacer y cuál es mi misión, no me interesa, pues no te interesa. La próxima vida no digas, oye, eh, en la próxima vida sufrirás el determinismo de las, de, la, de las causas que tú has promovido. Y es así, nos guste más o nos guste menos, pero que hemos tenido ejemplos y lo seguimos teniendo a Raduales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al principio de la conferencia eh, me ha parecido, bueno, me ha parecido no lo he escuchado, que has comentado que el, el mal, Dios, Dios no, no crea el mal. Entonces... Eh, no crea espíritu malo ni crea el mal, efectivamente. Sí. Entonces la, la mayoría de personas nos hemos educado primeramente con la religión mayoritaria que hay aquí en España, y ahí se nos enseña que Dios creó al demonio, o sea, creó a, a los ángeles, ese ángel se hizo malo, porque se dio tan maravilloso, entonces eso a veces se, se, se, se, se cuestiona. Usted vea el ejemplo que da esa persona, la persona que enseña eso, ¿qué autoridad tiene? ¿Tiene alguna autoridad moral para creerlo? Porque son personas. Entonces, a veces importa el mensaje, y a veces importa mucho más el mensajero también y por todas las cosas. Entonces, ¡ay! ¡ay! hay Mi padre, por ejemplo, no podía oír hablar de ciertas cosas, porque le han impuesto una educación, le han impuesto una religión, le han impuesto una serie de dogmas, que primero no los comprendo, como no lo comprendo, ¿a dónde voy? O sea, si yo no comprendo una cosa, ¿a dónde voy? Si voy ciego por la vida, primero no comprendo lo que me explique, y segundo, el ejemplo que me das, deja mucho que desear. Entonces, somos responsables de lo que creemos, de lo que mantenemos, de creernos unas cosas o no, pensemos, reflexionemos, analicemos. Hay muchas, hoy día, en internet, yo me, a mí me interesa esto, me voy a documentar y voy a pensar y voy a coger lo que me guste, lo que considero positivo y lo que, como aquí ahora, ustedes cojan lo que les parezca positivo, lo que les parezca razonable, acertado, y los demás lo rechacen, porque yo soy una persona, soy un pueblo mortal como todos ustedes, o sea, yo no, soy más, no sé más que nadie. Pero, pero, hay un día, un momento, que tienes una inquietud espiritual, deseas comprender, porque hay muchas cosas que no te explican, o que te, te las explican y no te entra, y tú coges un camino, empiezas a leer, a profundizar, a compartir, a debatir, y resulta que encuentras un camino, un, una filosofía, un conocimiento, y dices, esto es lo mío, esto sí que me gusta esto es lo mío, esto es donde yo quería llegar, en esto sí que estoy convencido, me he convencido por mí mismo, he escuchado muchas cosas y esto es lo que a mí me llega, me llena, pero porque uno lo diga y te lo imponga, ¿tiene que ser así? Eso sería antes, ahora los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado, ¿Mm? daban, daban la misa latín y nadie sabía latín, pero ¿esto qué es? y uno que dijo, bueno, vamos a traducir el Evangelio a, a todos los idiomas, resulta que lo querían quemar, pero si no se puede, si la misa la damos en latín y nadie lo entiende, ¿vale? Entonces, no podemos justificarnos. Uno coge y cree lo que quiere, y lo que no quiere lo abandona. Entonces, todas las religiones en el fondo son buenas, todas. Y se adaptan a la mentalidad. Hay personas que tienen una mentalidad... Que tienen un grado de comprensión y esa, y esa religión, esa filosofía es lo que necesita. Mi abuela era una gran devota del catolicismo y era una gran persona. Ya quisiera yo parecerme a mi abuela en muchas cosas. Y no sabía de reencarnación, ni de causa y efecto, ni de muchas cosas. Pero mi abuela chapó. ¿Por qué? Porque ya lo llevaba dentro la ley de Dios, la, de, la ley natural, ya la comprendía. Ella ya, ya, ya, ya vino con eso, ya vino con eso. Ya vino con todas esas cosas dentro. Pero. Tú le hablabas de X cosas, anda, anda, anda, anda, nene. Que, que, lo que importa es lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que importa y es lo que vale. Y es por lo que el día de mañana recogeremos lo que hemos sembrado. Entonces, que no valen las justificaciones ni las excusas. Estamos en un camino, somos mayores de edad, ya nos vamos de la mano, somos independientes, tenemos nuestro libre albedrío, hagamos uso de la fuerza de voluntad del libre albedrío... Y los límites no los ponemos nosotros mismos. Nosotros no marcamos los límites. Hola. Hola. Yo quería preguntar. Eh, cuando Antes de venir aquí a, a la Tierra, nuestro espíritu ha dicho que prepara un poco el camino, ¿no? Algunos, los que pueden. A otros les ayudan, sí. Bueno, vale. eh, Y después... Eh, y al final de esta, de esta vida, el espíritu también ¿cómo tiene un tope de decir, bueno, yo me voy a preparar esto para llegar hasta aquí. No puedo llegar más lejos, no puedo mi evolución llevarla más allá. Hombre, ya que, cumpla, ya, ya que cumplamos con la mayoría de las cosas que nos hemos propuesto, ya que lo cumplamos... eh. Y no por mucho madrugar, aparece más temprano. Llegado un momento nuestra materia ya no nos sirve, es vieja, le falta energía. Ya, pregunto, la, si entonces tiene tope, si tiene tope, no tiene un tope, no tiene un tope. Pues yo voy a aprender hasta aquí porque... Tú estás viva, tu misión no ha terminado la Tierra. Tómatelo así. Estoy vivo, sí, mi misión no ha terminado. Porque cuando termina la visión, nosotros, o sea, el, el, el, el momento de la muerte generalmente está incluso previsto. Tú, ponemos un ejemplo material, tú compras una pila, una pila de estas que vas al Mercadona, compras una pila y cuando está a tres horas el cochecito en marcha se acaba. El, la persona es igual. Dios nos da una energía, una fuerza, cuando termina nuestra misión en la Tierra nos quedamos sin energía, sin fuerza, el espíritu de la materia y fuera. Pero mientras estamos vivos, si esta persona que he nombrado en México, la, la señora esta con 80 años, se saca una carrera, la carrera, y nada menos que la carrera de Derecho. Yo no estudia mucho, pero creo que es un poco difícil, ¿no? pero más o menos como todas. Entonces, estoy vivo, mi misión en la Tierra no ha terminado. Algo, tengo, algo puedo hacer a un nieto, a un vecino, a una amiga, que tiene las ideas trastocadas, darle, darle ilusión, entusiasmo. O sea, siempre que podamos hacer algo por los demás. Ahora, si yo con comer dormir y ver la tele, lo tengo todo hecho, pues mi misión, estando vivo, la estoy abandonando. Así pienso yo, estoy vivo, mi misión no ha terminado. Puedo mejorar mi felicidad, hacer felices a los demás y seguir progresando. Hasta que Dios quiera. A la próxima, cuerpecito nuevo y otra vez adelantar. La última. Quedan dos. Buenas noches. Una persona muy querida que ya no está con nosotros hace un tiempo que se nos fue, eh, sí. hace muchos años me dijo que en la vida hay tres opciones, huir, ser espectador o comprometerse. Huir? Huir. Ser espectador o comprometerse. comprometerse. Bien. Comprometerse eh, sin condiciones. No me comprometo a cambio de él. Eh, un compromiso incondicional. A mí eso es lo que me hace ir hacia adelante. Muy bien. Eh, y saborear de vez en cuando la felicidad en su mayor grado y dejarnos y siempre de lo material. Y luego también de lo que está diciendo y las reflexiones que yo hago a lo largo de mi vida es que dependiendo del grado de evolución de los humanos, en este caso los humanos arrastramos miserias parecidas y potencialidades parecidas. Cada uno las canaliza como, como a, a me como muy bien puede y sabe según su grado de evolución. Yo estoy convencido, es una opinión muy personal, que hay otros seres, hay otros espíritus, que están evolucionando en otros espacios del universo. No solamente está la tierra, para capacidad a evolucionar. Claro, Aquí no. estamos evolucionando una serie de seres sí. con un estado de evolución bastante parecido. Uno lo camuflamos mejor, otros peor, unos somos más hipócritas. Estamos de un grado a un grado, más o menos en una franja vibratoria estamos somos todos. Somos otros somos menos coherentes, pero más o menos todos los que estamos aquí vamos muy parecidos al mismo mismos. En cambio hay otros seres espirituales que ya no vienen aquí, que van a otros espacios del universo uh -huh. donde, donde no es parecido ni tan siquiera a lo que conocemos aquí como vida en la Tierra. Es decir, que no limitemos sí. a que para venir a evolucionar hay que volver aquí. Es que no, no, no, no, no, no. no. No, no, no. Determinado, ...hay otros espacios que no tienen que ver nada con la Tierra... Claro. ...donde se si nos invita a estar... ...claro, no estamos limitados, como espíritus que somos... ¿eh? ...no estamos limitados y constreñidos a venir a la Tierra... ...seguramente hemos estado en otros planetas y estaremos en otros... ...la Tierra es un aula, nada más, es un aula, hay muchas aulas... ...un espíritu necesita en un momento determinado irse allí y se va tranquilamente, o sea, que no hay ningún problema, ningún problema, en absoluto, ninguno, ninguno. En ese sentido hay, hay aperturismo, vamos, más que de sobra. La última era del chat. Si nuestra compañera Gloria nos dice, ¿las influencias que provocamos afectan nuestro destino? ¿Las influencias? ¿Las influencias que provocamos afectan nuestro destino? Las influencias que... La ah, las imprudencias, ya decía yo, las imprudencias. Sí, sí, sí, sí, y bastante. Pero ya en esta vida presente, no hace falta esperarse la próxima, en esta vida presente ya empezamos a padecer muchas veces las consecuencias de, de las malas decisiones, de las imprudencias, yo lo creo que sí. En esta vida, sin esperarnos a, a ninguna otra, todo va en consonancia... Vamos, clarísimamente que sí. Una pregunta, pero que aunque da dice que se la sí. En la escala de valores que usted ha puesto, sí. ¿cómo se ¿situaría el amor? El amor la primera. El amor es un tronco, el amor es un tronco. De ahí salen un montón de ramas. O sea, la, el amor es, es, un ya, es, es una virtud, una virtud ya. Que se compone de muchísimas de muchísimos componentes. La calidad viene del amor. La, la bondad viene del amor. La dulzura, el cariño, o sea, todo eso son cosas que van a parar al tronco común que es el amor. El amor es lo más importante, lo fundamental. El amor es la vida. Con amor todo se consigue, todo se todo se perdona, todo se realiza, o sea, si tuviéramos amor si tuviéramos amor, no me salga la frase, pero vamos. El amor es. es ahora, ahora nosotros de, de, de lo que es el amor, pues tenemos. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. El amor junto con la sabiduría. Dios lo podemos. lo podemos, lo podemos imaginar de cinco valores. Voluntad, sabiduría justicia y amor y de ellos sale el poder creador el amor es el timón el amor es lo que lo que nos conduce junto con la sabiduría en fin, es muy complicado pero el amor es lo más importante, ya lo creo en fin, dejamos para otro día muchas cosas más que estamos estamos en el camino estamos comenzando estamos a la orilla del mar fijémonos en el gran del mar y, y no nos lleva al agua ni los talones vea si tenemos profundidad que, que recorrer Muchísimas gracias una vez más, les emplazo hasta el próximo mes y que lo pasen bien. Hasta la próxima.